Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y está gracioso porque estamos grabando dentro de un fotomatón y la verdad es que tiene muy buena luz, así que ¿para qué me voy a ir debajo de una farola si aquí además de que tenemos también buen audio y además tenemos buena luz? Pues si estamos tranquilos, pues está bastante guay y tampoco nos da el frío y hoy os quiero hablar sobre un proyecto que, que quiero hacer. Ya sé que en el anterior vídeo ya os hablé de otros proyectos, pero es que la verdad es que estoy constantemente sacando nuevos proyectos o al menos tengo en mente nuevos proyectos. Y lo que quiero hacer con este proyecto es enseñaros a cómo llevar a cabo un proyecto desde cero, eh, definir las tareas que hay que hacer en ese proyecto y, y, y priorizar las tareas que necesitáis para sacar ese proyecto. De esa manera podéis saber eh, qué envergadura tiene ese proyecto y realmente cuáles son importantes para vosotros puede que haya tareas que sean demasiado complicadas o que lleven demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y que realmente no sean completamente imprescindibles para que ese proyecto salga adelante es verdad que muchos de los clientes con los que trabajamos quieren añadir muchas cosas a sus proyectos, se les enciende la bombilla pero claro, nosotros tenemos que bajarles al, a la tierra y decirle realmente lo que pueden hacer o cuánto tiempo les podría llevar y de, de esa manera ellos pueden tomar decisiones en cambio si te pones eh, a llevar a cabo todo lo que dice el cliente al final lo único que va a hacer es invertir muchas horas aunque salga todo lo que, lo que él quiere al final puede que sea un un agujero negro de de dinero así que es muy importante definir el scope del proyecto y priorizar tareas. También de vez en cuando hay que ver hasta dónde se ha llegado, qué es, qué es lo que se ha completado, en qué tiempo se ha completado para ver si ese, ese proyecto está yendo a buen puerto o si se ha echado más horas de más en ciertas cosas. De, de esta manera eh, se verá si realmente se, se está, está yendo bien el proyecto o si se tiene que tomar algunas decisiones. Si no miras por, con perspectiva este proyecto, puede que, que falles. Si te pones a hacer cosas así al, aleatoriamente, puede que, que termines fallando en, en tu objetivo. Lo que he decidido para este proyecto es un calendario, un calendario físico, pero que estará conectado por un Arduino a Google Calendars. Y de esta manera podrás ver en cada día qué es lo que tienes pendiente. Es en vez de tener un calendario de papel, pues tienes un Google Calendar. Podrás verlo físicamente, algo que yo creo que es bastante útil. Y aunque no sea útil, servirá para definir el proyecto y para explicar lo que os quiero decir. El proyecto se dividirá en, en una serie de, de vídeos. Hay muchas cosas que explicar y prefiero ir punto por punto que no explicarlo ahora todo a la vez porque también puede ser bastante abrumador, tanto para los que lo están viendo como para mí. Y ya veremos qué tal sale, si al final de año hemos conseguido terminar el proyecto o no. Por eso es importante definir las tareas para ver cuánto se puede tardar y cuánto tiempo puedes invertir. También es muy importante definir el scope o cuál es el objetivo de, del proyecto para que no metas tareas que, que no necesite ese, ese proyecto. Vamos a empezar haciendo lo que es una base... Eh, hacer una base de, de lo que queremos definir como he dicho las tareas en un excel que además bueno en un excel que estará público para que vosotros lo podráis lo podáis ver en google drive y también os enseñaré algunas metodologías ágiles que os pueden ser útiles para el día de mañana importante en esta serie de vídeos no voy a enseñar lo que es programar ni voy a enseñar nada en específico sino intentaré ser lo más, lo más general posible para evitar que os podáis perder y que entendáis lo que, lo que estoy haciendo. Explicaré lo que son las herramientas por encima y os dejaré también enlaces a documentación que os puede servir para indagar más, pero lo que quiero no es un tutorial para hacer un calendario sino más bien enseñaros una forma de trabajar Bueno, pues nada, os dejo hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!